Hola, hola, buenos a todos, aquí soy Marco Comentando, un día vas a la y hoy volvemos con nuestro episodio número 27 Si no me falla la memoria de nuestra campaña de Total World Warhammer 3 con los reinos ogros Y estamos dándole la vuelta a un escenario que teníamos la verdad bastante terrorífico, hemos tenido aquí unas... Batallas bastante fuertes contra ejércitos de Katai que hemos podido salvar y lanzar hacia adelante. O sea, ya va, va mejor o bastante mejor la cosa. Entonces, ahora, con esto preparado, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos este monte. Vale, este monte ya no es nuestro. Entonces, necesitamos desplegar justo aquí en este cuello de, de, de botella antes de la división esta y antes de llegar a Villa en Ruinas necesitamos desplegar aquí un campamento, vale, que nos va a costar 2.000, vamos a, nos podemos mover un poquito, no vale, pues vamos a desplegar aquí el campamento perfecto, con este campamento vale, vamos a meter aquí un poquito de pasta, 2.500 vale y le podemos meter, ¿Dónde está ¿Dónde está, no aquí Aquí, aquí, la pila de basura, vale Que estos son ingresos generados, dos turnos Y empezamos a generar pasta, vale, ahora bien Vale, vamos a ver si podemos tomar No pronto, pero En los próximos turnos El desfiladero de niebla, porque aquí Justo también, en este cuello de botella Tenemos que meter otro campo Es que si no lo metemos aquí, tenemos que Llegar hasta aquí, hasta el pico de los yetis Que esto está un poquito perdido y montarlo aquí, pero claro, aquí Katai ya tiene su fuerza. Entonces creo que montaremos uno aquí y si hace falta montaremos otro justo aquí en esta encrucijada. Bien, dicho y visto esto, ¿qué nos queda? Vale, vale este es el, el cazador que tiene bajo su mando... Eh gracientos. Vale, ¿qué cositas le estábamos poniendo aquí a este señor? Le pusimos cuernos Pétreos. Señor de las bestias. Uy, uy, uy, uy. A ver. una Psicología, bonificación contra grandes. Movimiento en campaña. Liderazgo a las manadas. Brazo fuerte. Buf, alcance y proyectiles. Está muy bien, eh. Vale, vamos a meterle alcance y proyectiles. Me gusta mucho. Me gusta mucho Porque bueno, el resto Pues como aquel, o sea, no está mal Pero, uff. teniendo en cuenta que es una unidad Que tenemos nosotros Más de proyectiles Me, me vale Vale, ¿qué otra cosa podemos tener? Vale, bueno, construcciones Nada, todo esto secundario Vale, puesto avanzado disponible ¿Dónde lo vamos a plantar? Nah, es que no... Vale, finalizamos turno y ya está. Sin, sin prisa. Por lo menos estamos bastante bien, ¿eh? Vamos en positivo. Uh, una paz con... Con... no entiendo nada. Eh... No. No, la verdad es que no. Declinar. De, totalmente denegado Uf, Hay que ver, a ver si podemos Hacernos reyes de las montañas tú A ver si podemos meter unos buenos Campamentos El aliado se moviliza contra el ejército Vale Come montañas, facción destruida Uff Aquí han venido estos señores eh Hola. Bueno, aquí todos estos se, Probablemente serán scavens Miedo me da que esto, este ejército, o esta facción de agro, esté perdiendo terreno. No me gusta nada eso. Vale. Vale, vale, vale. Vale, te lo compro. Vale, ¿aquí quién tenemos? Bueno, Diente oro se está recuperando. Deberíamos ver qué construimos por aquí que habrán obtenido en batalla, crecimiento este está muy bien, 1500 vale, vamos a meterle caña aquí y lo suyo es a ver que podamos construir, ah bueno hasta que no lleguemos a nivel 3 de campamento, nada vale, pero a ver si construimos aquí, por ejemplo, esta de caldero del botín para meter hombres que no está nada mal y a ver si podemos avanzar en este campamento por esta zona, vale veremos, ahora bien vale vale, vale, vale. nos preparamos, aquí Desfilaré de lo de la O Colonizar ¿2.000 oh, me va a costar Colonizar esto? Vale, guay Este ejército se ha recuperado Un montón Bueno, no tanto ¿eh? ¿Llegamos? Buah, que sí llegamos Vamos a correr Lo que no está escrito Para llegar Vale, me gusta Sí, vamos a ir a por ellos Lo vamos a reventar Vale, perfecto Aquí, en el boca en llamas, ¿qué más tenemos? Vale, vamos a meter la pita por 4.000. No, ganancias de botín. No, es que aquí lo tenemos ya más o menos prácticamente todo bastante bien provisto. Tenemos cositas aquí. Vale, vamos a meter ogros que sean baratos. Vale, sí, ogros todo ya está. Para tener una buena defensa mínima en el campamento. Vale, me gusta. Vale, la caravana ha pasado para allá. Y... No vamos a hacer nada con ello. Vale. Uh, uh, uh, la ciudad caída. Vale. Suministro, crecimiento, corrupción. Vale, vamos a meter esto. Aquí, la gran trampa para ratas, para que esto vaya mejor. Porque aquí, exacto, con la explotación de granito esto nos viene súper bien para, para continuar creciendo a nivel de ingresos. Vale, en este campamento podemos reclutar algo. Uh, vale, poquit poquito por el momento. Eh, ogros toro porque... Sí, la verdad que le faltan bastante os. ogros a, a Gracientus para tener... Poder como para prosperar más para adelante Vale, vale, vale, vale Bueno, eh, tenemos movimiento. estamos bien Estamos bien Vale A ver, la zona sur ¿Tenemos algo por aquí? No, bueno Esto está subiendo solo Oye, pues poco a poco, si conseguimos mantener esta región Me sirve Vale, que no hay nadie Está la guarnición y ya está, pero bueno Uy Ah, bueno. Ok. Tenía el movimiento siempre fijado de antes. Vale. Ay, es que aún con asientos ¡Oh, lo, lo, lo! Vale, por ahí viene tremendo efecto. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Unirse a la guerra contra. Hmm. Además. Somos aliados militares Sí, ya somos aliados militares Ah, bueno, pues, yeah. eh, pues Esto está bien Vale Vamos a ver si Pueden mover Ejército contra él Vale, contratos disponibles A ver esto El tomo cobra vida Los destinos chocarán Urzún va a volver a rugir el poder que Joder, desate grietas, para que se abran eh? más grietas hay que tener cuidado con los demonios que puedan escapar de estos portales, pero también pueden suponer una oportunidad para vale, adentrarnos en el reino de vale. como ya sabemos, peligroso eh... Vale, vamos a intercambiar aquí Vamos a meterle los ogros Todo el grupo de ogros No, de hecho, vamos a aguantar es que Vamos a esperar, de hecho, vamos a ser súper listos Y vamos a hacer así Porque el mantenimiento entonces será más barato Efectivamente, hostia, sí, se sí, ha notado Vale, cerebro galaxia con esto Vale Rasta, guarda, llevo. joder Muy lejos, monte el brujo gris Cristalus Es que son todo cosas que están Lejísimos, o sea, como voy a ir Para allá para... No, no. Vale Slow Ok, nuestros movimientos El desfiladero de la niebla, podemos construir aquí Sí, por 50 Me gusta Vale, nos podemos acercar mínimo Oh, vaya Vale En acampada sí que nos podemos mover Vale Me gusta Me gusta, me gusta mínimo de movimiento está bien Aquí Vale No se puede mover esto Aquí no ha terminado de construirse Y vamos a coger el campamento Por favor Vale Y vamos a reclutar aquí Más ogros toros O sea, esto es, está siendo más barato que, que reclutarlo desde el otro lado Vale ¿A ti? ¿Qué tienes aquí? Hijo mío, ya te vale, ¿no? ¿eh? Ocupar objetivo, atacar objetivo. pero es que te va a barrer. O sea, te estoy enviando a la muerte. Quiero que lo sepas, pero tú ves. <risa> que yo ya veré qué hago. Vale. Vale, vale. Aquí en el bocañamas, más ¿Qué más podemos construir? Bueno, con lo que tenemos está un pin. Uf. Claro, es que esto por aquí sigue. Puedo sacar cuernos petreos gigantes. Cuernos petreos con lanzarpones. Qué locura es esta. Eh, vale. No me parece por el momento mala inversión, pero creo que lo vamos a hacer en otro terreno Vale. Pico sereno está bien O sea, no baja ni de milagro Vale Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, o sea, no Podemos hacer reclutamiento global Ay, no vale, pues acampamos Uh, perfecto Uah, pero Son cuatro turnos, tú reclutar cualquier cosa medianamente interesante y además todo súper caro vale, pues nada, nos esperamos y ya está vale vale, aquí... ah no, hasta que no está el 2 no podemos no no sé qué he clicado. Vale, no, estamos bien, estamos bien estamos bien, no pasa nada vale, aquí podemos reclutar algo Uy, porque aquí es todo súper caro Vale, Ah, por la corrupción, seguramente Vale Este pico, ah, este pico de los Jotis no lo ha tomado nadie Vale, pues a ver si nos podemos adentrar nosotros un poquito Vale Mejor de construcción, Sí, nada que no sepamos Vale, puesta avanzada disponible, no Siguiente, señor guarnicionado sin mover Vale, es de nuestro conocimiento y finalizar turno Vale, vale, vale o sea, va bien, va bien A ver, ahora que acabamos de movilizar Pero ya no estamos como asentando Donde toca Miedo me da un poquito lo de las grietas y tal Pero oh, otra vez, ¿sabes? Uh, de uh un puño hierro Pacto de en agresión Te lo firmo, rey Si no, además no te estás pegando contra otros ogros Vale, me gusta Dos señores de las montañas confederación, corte y hielo con la gran ortodoxia, vale, disciplina, me gusta, gran migración, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale. ya estamos, ya estamos cerrando las zonas de arriba. Coste de reclutamiento de Cuerno petreo. recompensa de tesoro por contrato, corrupción menos dos en todas las provincias. Pues esto es una locura, en verdad. Comisión, es que tesoros por contratos es medio absurdo. Forzarme de las unidades de ogros toro. Come hombres. A ver, estas que tampoco duran mucho. Tramperos para cazadores. Atiborrarse. Predicadores del fuego. Es que son todo para unidades como tan concretas. Vale, esta la voy a necesitar más que nada porque como aquí nos aumenta el límite de campamentos vale, vamos a tirar por esta aunque no tengamos aún eh, los panzafogos pero bueno uh, está en... no podríamos vencer con este ejército hostia, no llegamos en serio a ver, a ver, a ver vamos a esperar un poquito vale, vale, vale, vale, perfecto vale 1.500 el almacén Por 2.000 tenemos la pila de armas Vale, me gusta Nos gusta Vale, dos hordos toro Y vamos a hacer Vale, un intercambio aquí curioso Vale, y le vamos a pasar Esto, esto, esto Un estornudo Vale no, y la morrayita no. ¿Vale? 16 de 20. Vamos a meter estos dos los todos también. ¿Vale? 18 de 20. O sea, vamos chetaos. No, lo siguiente. No llegamos a combatir, pero sí llegamos a apoyar por aquí. De hecho, vamos a meter campamento y vamos a acercarnos en actitud de campamento. Vale, exacto. Y apoyamos aquí. La idea es que podamos reventar esto y abrir un boquete aquí en el, la zona del este contra Katai. un bon, turno le queda para construirse eso. Ahora bien, ¿aquí somos capaces de luchar y vencer? Yo creo que sí. Eh, ahora tenemos el bufo de... Ah, sí, turnos estantes 4. Vale, pues vamos a por ellos. ¿Llegamos? Fantástico. Victoria decisiva. Uy, un estándar de daño para armas perforantes. Esto precisamente no perfora, pero vale. Arremetida. Ah, oh, no tienen... Es que arremetían no implica que sea perforante. Ah, mira, proyectil perforante. A la cruz. Vale, ya lo tenemos. Vale, se lo ponemos a estos. Eh, perfecto. Vamos a meter aquí carne a tope en el asador. Y vamos a pasar por encima de este ejército. Hombre, con autorresolución no deberíamos subir bajas tampoco. Pero vamos a disfrutar la batalla. A por ellos. Vale, con esto. Ya sentamos un buen precedente para que Katai no nos vuelva a tocar las narices. Vamos a ver si podemos conquistar eh, esta zona de nuevo. La, la, de esta Y plantamos aquí un, un campamento. De hecho, pasamos todo lo importante al campamento para que así el mantenimiento sea mucho más barato. Y conquistamos únicamente con los tramperos, por ejemplo. O con los tramperos y una de ogros o algo así. Pues claro, es que eso es, es clave, ¿eh? de hecho te ayuda a crecer un montón, lo que hemos hecho antes con Gracientus de vale, sé que voy a estar aquí eh, apostado en el campamento, pues le paso todas mis tropas al campamento, el coste de mantenimiento es mucho más barato, entonces ahí creas como un superávit de, de economía brutal que no existiría si tuviera las tropas en el comandante. Claro, con eso hemos mejorado un montón el campamento Ese campamento va a seguir mejorándose Vale, vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta mucho Que ahora lo piensas y ese primer campamento Que teníamos ahí en el Bocan Llamas Es un poco estúpido, pero Bueno En algún sitio hay que salir Bueno Pues Pequeños errores del comienzo de la campaña Pero le vamos a dar un vuelco Y ya estamos en ello el, el, vale, con 14 más que está muy bien Vale, no vemos nada más ¿Aquí? Sí, en serio igual mierda, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir a por ellos Y eso es algo innegable Vale, vamos a hacer un grupo Aquí vamos a meter el grupo 3 Aquí está gente Vamos a aprovechar la colina Vale, estos van a ser el 5 Este va a ser el 6 Perfecto Y lo metemos aquí Vale, perfecto Que con la colina A pesar de tener esto Yo creo que con gracias a la ventaja de la colina Lo vamos a poder sacar bastante bien. Vale Este tiene... pues Este señor tiene de todo Vale, me gusta Vale, vamos a salir cargando con este señor Vale, Este lo vamos a meter en el 1 Luego el grupo 2 va a ser algo así De hecho vamos a meter Vale, vale, vamos a meter todos los ogros toro en el grupo 2 Que van a salir desde aquí bastante anchos Y los vamos a mover en línea recta Y luego el grupo 3 que va a ser este Va a ser aquí Exacto Acompañando anchos y vamos a hacer como dos Dos zonas de. de acoso, hola, hola, o sea, no puedes hacer eso, tío. Literalmente salir. Vale, eh, ¿Podemos disparar ya? Vale, pues nos vamos moviendo. Vamos a por ellos. Además, es, que es rollo un mortero, es horroroso esa mierda. Es que vamos a quién se le ha aburrido, tú. Eh, 18. Vale, vale. A ver qué nos puede hacer más daño. Vale, aquí me gusta. Oh, qué bueno, tú. Vale, Salimos, eso es, eso es, eso es. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, me, vale, esto. Me gusta esto. Vale, uh, uh. Ah, perfecto. Vale, vale, vamos cambiando los focos. No puede ser que no tengamos a nadie por ahí. Venga, perseguimos. Adelante. Maravilloso. Machacao, no tiene problema. vale, vale, vale, vale, vale, vale. Nah, perfecto. M mínimo, mínimo. Dime que reventamos esto. ¡Overwhelm them! in ¡Follow the ¡Follow the ¡Take it all! Venga, venga, venga, venga, venga, venga. O sea, hay que aniquilar el resto. ¡Hungry! No podemos estar parados. Venga. venga. Venga, venga, venga, venga. A por el resto, vamos. Sin pararse. Eso es. O a por estos. Nada, maravilloso. lo tenemos, ¿no? venga oye odio que estén, que se queden mirando, tío, rollo, eh a ver, venga, finalizamos batalla, en cuanto se cargan este Hasta allá. Maravilloso, nada, muy bien, eh. Pero el carro, los carros, esos son brutales. O sea, estos, ¿cómo se llama? Brújula de guerra de Wujin. O sea, los truenos esos que pegan son una burrada. Que, te, que pegan tres o cuatro y al fin y al cabo es localizado, ¿no? En un área que si estás moviendo, te estás cargando, lo que sea, pues, como aquel. Pero tienen un rango. Y este me ha parecido alucinante, ¿eh? porque estaban luchando ellos eh, bajo la colina, pero estando en la zona de arriba, en la zona alta de la colina, con la ventaja que te da la altura, esto tiene que ser salvaje. Que la gente te cargue y tú... Bueno. Katai, la verdad, tiene que ser muy guapo, tiene que estar guapo, guapo, guapo. De jugar. Tiene que ser complicado lo del Jin y el Yang. Porque al final tienes que ir equilibrando el ejército y no puedes tener, pues eso, a lo bruto, más o menos como tenemos nosotros. Pero entre unas cosas y otras, tiene unidades bastante, bastante interesantes. A ver, venga, enséñame. Que, que ¿Cómo ha quedado la cosa? Los hemos barrido del mapa, obviamente. Vale. Bollywood 2000. Vale, perfecto. O sea, tenemos. Vale, mire tesoro, Me lo quedo. Y no... Oh, uh, que divina. Hay restos porque estaban ya en... En... Allá me saldrá. En movimiento de campaña. Vale. ¿Qué más? ¿Engulle cerebros. No, ¿podemos mejorar algún otro hechizo? Los que tenemos por aquí. Las fauces lo tenemos a tope. Reservas de carne. Mmm... Uh. Podría ser una jugada interesante, pero... Despencha ambulante. Tolerancia. Uf. Este de causar terror... Me gusta. Ya que es un héroe que estamos utilizando para cargar hacia adelante. Solo la idea me parece brutal. Vale, vamos a arrimarnos aquí. Ah, no me digas. Vale, bueno, pues establecemos el campo. ¿Lo ponemos aquí tal cual? No, yo creo que deberíamos esperarnos... Y ponerlo más como aquí, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, ¿cuánto tenemos? Cuatro Uh, me tienta eh, para sacar los, los panzafuegos, ya que los vamos a mejorar, no está nada mal la idea. Vale, vamos a esperar, a ver si podemos meter alguna mejora aquí en el otro lado. La ciudad perdida... Uy, esto va para abajo. Oh, también normal, ha salido Grasientos de la región. Podemos atacar nosotros, Grasientos es que no sé cómo lo va a pasar. Bueno, no puede ni ir. Mm, mm, mm. Podemos reclutar aquí un señor Los déspotas me gustan Pedorro <ríe> que tiene velocidad mm. Vale, vamos a reclutar ejército aquí Oh, ¿podemos reclutar héroes? Ah, no, vale, ya Y Vale, ya tenemos en, en cola esto Vale, pues, joder, es que si no viene, poco vamos a poder hacer nosotros. ¿Nos podemos mover acampados? Oh, mejor. No, vamos a seguir acampados y ya está. Pero vamos a venirnos aquí. Ahí no podemos acampar ahora Bueno ¿Esto sube ahora? No, esto va en... picado. Vale Bueno nevermind. Trataremos de hacer que suba pronto Vale ¿Aquí qué tal le vamos de reclutamiento de unidades? Vale, estamos bastante bien Una, una de dientes martirio O un par de dientes martirio Estaría... Bastante bien ¿eh? Vale, vamos a poner una cola Y la dejamos ahí y vemos como los Este Se va a pasar aquí una buena temporada Porque de hecho aún no se ha construido Vale, y no podemos Llegar a no, Con la calma Mejora construcción, nada, puesto avanzado Señor guarnición sin mover, sí Vale, fin de turno, ok, lo dejamos ahí A ver qué tal Veamos qué pasa y con eso ya habremos cerrado este. Ojo. Uff. Me pones en un compromiso. Porque además, literalmente los tengo al lado de casa. No sé cómo de fuerte será esta gente. Es que se supone que somos socios militares. La voy a declinar Vamos a ir con calma No me quiero pegar Por lo menos estoy tranquilo en mi casa Y tengo otros frentes abiertos Vale pues, Venga Ya tenemos el desfiladero de la niebla Me gusta Esto que hace Suministra asedio, Suministra defensivos No tenemos forma de Aquí más control y corrupción Bueno por el momento esto está bien Aquí hemos metido el control. Ah, no. Uf, vale, pues necesitamos aquí crecimiento. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Lo tenemos y lo sabéis. Ahora atacamos con diente doro aquí, a este. Oh, encima tenemos apoyo. Vamos para adelante. ¿Tenemos la bendición de las fauces? Ataque por a cuerpo. Bien. Vale. Pues vamos a por ello. Oye, no me huyas. ¿En serio? Vale, perfecto. Uy, tenemos un estandarte nuevo. Liderado. Eh, pues aún no he esto. Vale, pues ahora con esto, tal y como lo tenemos, estamos bastante fuertes. Vamos a tener apoyo, así que yo creo que esta la simularemos, pero... Lo veremos ya en el próximo capítulo. O sea, que espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado, que os esté entreteniendo. Y ya sabéis, lo de siempre. Tenéis en la descripción del vídeo todas nuestras redes. Que comentamos un poquito de todo en general. Que estamos volviendo ya a estar activos. Estamos solucionando las cosas de la vida personal y estamos más activos. También suscribiros a Taverna Roca Negra en YouTube. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.